Me está llamando el Italo. No, eh, quítalo, quítalo. O oh, banealo. Banealo, banealo. Le baneo de Roblox, como tú, como tú dijiste en el vídeo de Lalo, ¿no? ¡Eh! ¡Mataron a mi individuo! Dijiste sí, a Lalo, Lalo, te voy a banear de Roblox. Sí, sí lo hizo. Pero no de Roblox. Ok, es mami. Chambusa. No vas a llegar Vamos a llegar. Ya veremos si llega. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Es que regresé. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Que bien, qué bien. Uh, era obvio, era obvio. Era super obvio. Era super obvio. Uy no. Era pena.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 ¿Por qué nomás te quité todo este? Muerto. ¡Ah! Me ¡Ah! El, ¡La loca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te las en no mi puedo casa! Dar, no, te puedo eh, dar, eh, ¡No te puedo dar! ¡No le puedo dar! ¡Eh! ¡No que puedo dar! ¡Lalo! ¿Qué haces fuera de la calle? Estamos en care... Estás bien pendejo. ¿Qué hacemos fuera de la calle? Carentena sí, si en carentina en caren no. carent ¡Bien pendejo! Mátalo, mátalo, mátalo, sí. mátalo, mátalo. Muerto. Sí, cogarlo un Pero ahora, después mi hijo, tío. ¿Cómo vas a reventar? ¿Cómo vas a reventar? ¿Cómo vas a reventar, Dime, ¿cómo, vas a reventar, eh? ¿Cómo vas a reventar? ¿Cómo vas a reventar o qué? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Cómo vas a reventar o qué? <risa> eh, muy macho, pero pero allá. ¡Ay, ya! ¡Así ya no! ¡Vayas a la roña. <risa> ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! ¿Sabes que vi muy bien los ¿verdad? verdad? Les hiciste más que ustedes. ¡Ayer! ¡Me lo reventé solo! ¡Me lo reventé solo soy. ¡Ayer fue ayer! ¡Hoy soy. hoy! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Lalo! ¿Tú eres el que estabas ahí en el faro? ¿En el faro? ¿Cuál faro? ¡No quiero conocer! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Cállate! ¡No déjame! faro! No sé que no conozco de un no anime No, hay que matar ni en el, vi, vi, ni a el vi, Franco vi. y no se Maté a Matear ni con el Franco y a no sabía si eras tú o Awiwi Awiwi Y eso <risa> <risa> que decían que nunca iba a servir para nada <risa> Le quitó la cruz <risa> <Es> que... <risa> <risa> Literalmente me vale yo soy voy para Alonso. Ah entonces ¿Dónde estás? Eh, no me dijo Oye, Perken, estás demente ¿Vale? No, sí, se le digo al Golem, ¿dónde está a ver? Al Golem, que... al Golem, ¿me acuerdas el Golem? Sí, golen. efectivamente Qué elegancia la de Francia <risa> Bueno, gracias, hay que correr no hasta ganar a re. Desea ganar por mí ¿Eh? No, quién? no, no, no, no Muerto ¡Por mí! Ya lo Lalo, Lalo, ¿te gusta no, eso? No, no, no, sí. no lo de suyas Ay, perdón ¿No no veis lo precioso que me quedó? No mames, qué asco Sí, lo precioso Lalo que Ay, ¡Madre! Ahí tant... mis... Uy, me atoré, me atoré <risa> <risa> <risa> <risa> <Madre mía. risa> Lalo, ¿viste <risa> que nada más te quité 29 y luego 39? Sí Ya me maté a los dos es mucha inbox que tienes, Siri Un yo tengo 28. No me mató. ¡No me ¡No te digas ¡No muerto con nada ¡No me mató ¡No ¡No ¡No ¡Calmado, calmado, calmado, calmado, calmado, es ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! No, que es lo que <risa> no, es falsísimo! ¡Eres falsísimo! <risa> ¡Mi mente es superior a la de los demás! <risa> y tú bien lo sabes, pero eso fue falso lo lo sabes, es es lo que Yo lo que es lo que es lo que ¡Eh! lo que es lo que es es no te mataré. Nota. ¿Dónde está? dale ¿por qué corres? No estoy corriendo, sí, sí, sí, no es para mí. Al fin te atrapé, esponja. ¿Qué es esto? Muerto. Faltísimo, <risa> <¡Falsísimo! risa> la base, sí, bro. Ya estoy en la base, Esto ¿sí? no,